Saludos soy Israel Vanguera en esta hora les quiero mostrar un nuevo truco que, eh, que he descubierto y resulta que yo he estado subiendo unos archivos de adobe porque estoy creando unos videos para el otro canal, eh, son estos archivos ya están todos cargados en la nube de los productos de adobe y resulta que a la hora de cargarlos aquí en mi internet Decía, salía un mensaje que no se podían procesar los archivos, la información o se suspendían todos los archivos, no pasaba nada Y yo, ¿qué pasa? Me fui con mi trabajo con fibra óptica Ya traté de subirlo y la misma cuestión me puse analiza qué es lo que pasa, qué es lo que pasa Y resulta que me dio por hacerlo, eh, me dio por abrir una ventana como incógnito ¿Qué dice? Aquí no es Me dio por abrir una ventana como incógnito Escribí Google e inicié sesión aquí está, ya está iniciada sesión, eh, tengo el correo abierto por eso me salió e inicié sesión en, en, con Google Chrome nuevamente pero por incógnito y comencé a cargar los archivos y resulta que ninguno de los archivos se eh, se congeló, se suspende, ninguno de los archivos se suspendió la carga y descubrí que si se congelan los archivos a la hora de cargarlos, si se suspende la descarga, si no se puede procesar la opción la opción para que, se, eh, para que se puedan cargar sin ningún problema es abrir una ventana como incógnito y cargarlos. Eso es lo que les quería compartir. Ahora yo eh, lo descubrí y yo dije, ah, no voy a subirlo a YouTube para que los que le esté pasando lo mismo sepan y lo hagan igualmente. Eso ha sido todo por hoy y espero que les sirva, este, les sirva esta recomendación. Chao.